el pues dragón está conectado vale verga Ay. bueno se miraba que estaba jugando dos vale tres hectáreas se miraba YouTube no recomienda yeah. mierda. YouTube no recomienda nada. No, los de Twitch ya tienen un público fácil. Es un nuevo vestido, los que calaron a la mara. Exactamente serio pero el paso en sí bueno? para porque me dice consigue nuevas misiones más? planea 700 metros en paracaídas el total de 4 martes utilizando armas equipadas con mira de tiempo rojo y mira o sobrevive 20 minutos en una sola partida el tiempo de supervivencia se calcula en la función del compañero que haya sobrevivido más que Ahorita es fácil. Chupado. Sí, sí. Entro a mi a mi Instagram tuyo solo culo. Solo culo. 杀人 ¿Qué es Push ¿Qué es eso? Pueden es es Yo no voy a cambiar, ¿sí? yo lo no voy a buscar. Yo los no voy a ir a buscar. Dice que ya está en el lobby. Vamos, de regreso. <risa> ¡Chiñame ese sí, sí, sí, sí. sí, Me van a pasar a matar a todo el servidor. Bien. Esto si lo hago en las normales, me, me reporto. Sí. Uh -huh. Está Braham En tu equipo dice Braham eh, uh, uh, uh, uh. Boy Se armó el Dream Team Bueno Braham prendió esta vaina, se prendió Esto se va, ¿cómo se? ¿Cómo era? Sí. El... Un video de esos patojos pendejos, esto se va a descontrolar <risa> Y se llega al suelo <risa> Pendejes ¿Por qué se me aburre pequeño? No, pesaba? yo, ¿Qué, qué yo era, era el otro gordo que, que me caí en el... Cuando intenta cruzar ay, el palo <risa> te crucé en el río, ¿no? Ahora güey, ya <risa> <risa> <risa> ay, ¿qué cosa? Gordo pendejo <ríe> ya güey, ya me voy a caer <ríe> Ay, no. ¿Brah no ha venido ¿sí? No, cabal. No <ríe> Braham <ríe> <risa> ¿No queremos? Braham, Discord. Viste, en inglés se lo dije. Discord. esa mierda. En español es Discord. Pero en inglés es Discord. <risa> Discord. Discord. Da, por puto. Mmm, Por puta. ¡Ay, no, no! no querías hablarnos! Ahora no, estaba configurando el audio y, como al hacer cambio del 7.1 al estéreo, cosas es vas así, Discord, los dejo de escuchar o algo, pues no me había metido. Pero como el juego, me Sí, como, sí pues. Ah bueno Eh bueno Eh oui hoy sí, le tenía que haber hecho va. todo el servidor sí. Alarán. mira un montón de gente vos acá si sí, vos no sé, caigamos todo en estas casitas de acá porque si no no vamos a no vamos a sobrevivir sí. ¿Cómo se nota que todavía es temprano bich? ah sí porque mira es de día mira, ya mira bien claro no todo simulan, eh, ahorita las 6 o 7 y van a caer como 4 o 4 ¿sí? Era en la noche y sí andaba bastante mara de nivel. Brand. ¿En serio? Sí. Tocaba con mara random, así, nivel 500. Bueno, a veces también para se engañan, va, pero. Con su emblema de, de maestro de, de ranking, la Luego nos mataban otros cero igual, va, 500, con emblema. Mamones, les hubieras dicho vos A mí nadie me mata, me mato yo, les hubieras dicho vos Opa. Vamos a ver poco esto acá, poco acá todo. Este? Eh, Llevo Mini y M4 Yo que mire así La combinación que quiero llevar ahora es eh, Beryl y SLR yo la que quisiera llevar sería AW y... y así va. gruesa. Y Pero gruesa. Si no ¿Te los drops? Como no me gusta <ríe> ninguna de ellas, cabrón. La gruesa sí, te encanta. ¿Aquí hay M24? ¿Viste como cambia de tema? A ah, huevos. Ah, huevos. Eh, ¿Decía? ¿Aquí hay M24? ¿Quién quiere? <ríe> como cambia de tema? Man? Como ya le preguntaste algo íntimo, ya no quiere decir. Ya no, pues... Acabo de comer, ahorita no ando hambriento. O pues si es que me hice unos chilitos rellenos. Que... Buenísimos, mis rellenos que me hice. Eh, Tengo compensador extra. Junido need... también. Pablo. ¿Ves, Denison? Ahí te, te, te tiré una. ¿Uno qué? ¿Un qué? Junid, te digo. No, no, no, no. ¿Quién, ¿Quién necesita cero T? Te dije. No dijiste pa' quién. No dije Junid. No. <ríe> ¿Qué te, idioma estás hablando? Cuando te pregunte la profesora con Ju, vos Junid le vas a decir. Junid, ¿qué puta te <ríe> va a decir ella? Junid, ¿qué puta te va a decir? No <ríe> le vas a decir. ¿tú por qué no juega Pauji, le vas a decir. No sé sea, qué sabe, lo que sea. Un pivo pvp y si le gano me pasa. cabal aduba. Dale, sí. ya que Pero le das Cuando miraba maestro de rango, ¿eh? y... <risa> solo ahí de llamó. Solo hacho te llevaba. ¿Quién le metra? Vamos, vamos. <risa> No sé de qué es, si voy a hacer el examen. <risa> Ay, no. Kiberty cáncer. Oh, yo... No, esas son esas. No llevo una. Sí, yo también. Yo tengo... la grana. No, lo que no llevo es mi verín. Eh, bueno. No, de hecho no, yo ando con, con la mini y no la necesito. Vamos. Lo que sí tengo como les digo es un compensador extra de AR. Y mira del 4. O mira el 8, no sé cuál necesitan. Bueno. Las... Voy a rejuntar con ustedes. Que yo ya solo me faltan botiquines y ya estoy hecho. Porque no botiquines, yo encuentro y los tengo que dejar pues yo vuelvo ya. Pues que te diré vos. Cosas que digo yo, o voy a jugar y no le voy a conectar los botiquines al juego ¿Un carro? ¿Un carro por aquí? donde estoy yo? Ok, voy para allá ¿Lo sigo escuchando? Braffman está cerca tuyo Si no, fue a parar a la llave, más o menos a la llave Porque ya no lo, lo dejé escuchar Igual me estoy rejuntando con ustedes, por cualquier cosa ¿De ¿Ese lado de allá lo escuchaste, no? Sí, como por la llave, sí. ¿Cuál llave, vos? Aquí ¿Es hay una cosita de llave, en la marca verde ¿no? Ah, bueno por aquí lo escucho que pasó. Tengo una moto, me voy a acercar a la moto para ver qué pedo. Está abierta la llave, creo que están allá adentro. Sí, están allá adentro. Marca azul en la llave. No, no, no sé. Vamos, viene ahí. No, sé no, no sé qué me bajó, no. No sé, pero. ¿Qué está? Falta, Pero falta uno. ¿Falta sí, uno sí, o sí, dos? Sí, sí. Creo que es el que estoy buscando acá. Va, cuidado. Ah, a no, a te... ah, no, entonces no tengo idea. Seguro que tiene que estar adentro de la llave. No, que uno que iba por aquí. No, no. no tengo otro Vos tiraste aquí adentro. ¿Qué Tengo C4. Ah. Al menos que lo escuches, si no, no. ¿De aquí adentro está? Allá ¿Aquí adentro está con Denison. ¿Te querías grosa, Tony? <ríe> gruesa, ¿no? Sí, sí, el Denison quería grosa No, no, no, yo quería grosa ¿sí? Dejo Ajá. compensador y mira el cuarto, brazo. Para que te baten, así la suelto para que no te la mueven. ¿Aquí? Está. ¿Ya? ya. Ya. Aquí atrás, te dejo. Ahora solo déjame recuperar mi arma porque no sé que. Acá. Okay. Ay, está poquito todo. ¿Cómo quita esta grosa de mierda? Me eché a pegar el primero me lo no quedo. El... Ahí, ahí, chaleco. Ya, aquí tengo uno atrás. Sano. Aquí hay uh, almohadilla. Franco. Hay globito. Ah bueno, si no hay globo, está hasta la verga la zona. Sí. muy bueno ampliado. No, Yo creo que lo. Me cae, me cae, me cae, me cae. Come on, Ford. Come on, one, come on. Come on, come one. Come on. juan hey, guadme. ¿Qué? verga! ¿Qué Destruyendo la... Puse el globito. Qué oh, okay. okay, ni verga las mochilas ahora. ¿No vos? y no mate a nadie tengo otra llave ¿eh? ¿sí? o sea que abriste la llave de acá no, ah no, pero estaba abierto como que no llegaron a abrir esos bajos Mmm... No que un punto y busco donde hay llave Si no estoy mal, la llave estaba por aquí abajo, pero no, déjame recordarlo dónde estaba no, ¿Estaba acá bien? No visto llave ahí, cabal pero Aquí hay allá, una pero llave bien. también supuestamente Vamos ah. a esto Ahí Vamos ahí Es pues que no va a valer verga, pero... <risas> ¿Eh? Ahí no quedamos sí, la verdad es que no ahí no porque no, no, no. no dijiste que él se pone a Búscase. quitar el agua Ajá. Sí, es muy... porque fíjate que mira marte la verdad es que se ha cerrado en unas como islas la verdad es que sí pero eso sí. era antes ahora no. <risa> no. me imagino que va a ser tipo Godok ese de algo ahí con esa montaña estoy acá si sí, por acá va a andar cerrando cabal Pero ya sé por qué no me cabía ni mierda. Llevo tres granadas. Ah, yo solo llevo una. Si quieres, me relazo una. Bueno. Llevo dos humos nomás. Sí, porque de ahí lo que llevo son 66 balas del 5, 100 del 7, una bebida, tres botiquines, cinco vendas. Y ya no me cabía nada. Todavía está bien. No le puede meter nitro. Bien, presiona la F. <risa> no, no, no. No, no tira nitros tanto. No. no. Yo miro que sí que cae más rápido el muñeco. ¿Crees que sí llegamos desde tu marca, Tony? Eh, más adelantito, más adelantito. Puta. <ríe> y la Igual parte. ahorita no a... sí. hay ah, quien caiga con nosotros. No, fijo que no. Y no creo que haya gente campeando ahí. Es, Pero, solo, que es solo de ir y salir de ahí. Pues, no más para estos. Sí, sí. Creo que sí, Edmos Ahora te imaginas que cerrar acá. No, no va a cerrar nada. No, fijo que no. Ya un bien la audiencia. Tengo los binoculares. Te dejo la granata. No, para. Sí. allá. por puto portón me dentro. Otro globo. No, ni mierda, de otro globo. Un autorrevivido. Agarra ah, el autorrevive. Vos vas más lastimado que nosotros. No, yo ya tengo uno. Lleva uno así. Ah, bueno. Entonces, Drahan, agarrarlo. Aquí hay bocacha de Franco. ¿Qué más, ¿Qué más llevan ustedes ahí? O la granadita de zona. Podría agarrar la granadita de zona. Sí, la agarraré. Eh, otro humo. Me echo una bebida. Solo porque soy yo. Voy a tirar otra granada porque no cae ni... Ya necesito balas del sí. Yo tengo 240, 290 balas. Ya estoy, ustedes mandan. ¿Escucho un carro? Estoy el puente, ¿eh? Bueno, ahorita más granadas, las que te dije, las dejé tiradas, sino... y todavía estaban ahí Tengo dos, bo... dos de granadas, una de zona, y tres humos, ya no me caen bote más que... oh. Un bote, te iba a decir yo, pero también como un charquito ¿eh? sí, me Creo que sí pasaba carro por ahí Sí, huevo Que no haya gente ahí porque cruzando ahorita se sí van a estar pisando Ah, no, no puede cruzar el carro, si está propiamente. Si. Sí. No, hombre, Brahan, tengo la guitarra, no nos va a pasar nada. Esa guitarra al final, ¿qué? Es el palo. No, sí. La palanca ah. esa. Para no cargar un hierro en las nalgas, está de huevo. Wow. Sí. El hierro que tengo? ¿Quién? Ah, si, sí, ahí está. Cabal. Se ¿Sí? de el culo, tú. Te miras con la de atrás. <risa> a la derecha. Carro. Ahí a los drops. Ajá. Puede que venga por acá. Montaña enfrente. Va hacia piedra. Está dando vueltas. Está testeando. Está testeando. Sí, yo lo vi. Te testeo dijo. Te testeo dijo él. La gallina me huevo. ¿Qué te dijo? ¿Coco? Te dijo. el carro, ¿no? ¿No? ¿no? lo escucho todavía a la izquierda dando vueltas ¿Es un camioncito? Sí, vamos está bugeado ese camioncito solo lo agarramos y se arregla ¿Podemos ir aquí en esta montañita? Con ¿sí? el camión? Eh... No, sin el camión diría yo ¿Por para, para, Por si acaso si va a ponerlo bien. No, pero todas estas montañas sí tienen bastantes... Negativas, uh -huh. lo que pasa es que si no el camión si sí va a ser demasiado ruido Estamos a moverlo ¿no? Ya, nosotros ya estamos ¡A ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Cómo a ¿Sí? la ¿Sí? mierda de Nessa con la guitarra? ¿Sí? el No ¿eh? <risa> se ve la mierda, <risa> ¿Escucho el carro? Ah, sí, sí no, no la llave, ahí te lo estoy viendo, están saliendo bien no pues el mapa del llavero le vamos a decir a veces que todo el mundo tiene llaves. ¿Sí? Pero que no aquí quedémonos. Aquí sabemos que no tenemos gente atrás. Si seguís moviéndote eso, vamos a estar en medio. Pero vamos a mover esta piedra, por lo menos no me voy a quedar ahí. Algunos se va con todo. ¿Carro? ¿O avión? No sé. Ah, es avión <coughs> Sí Es de gente Sí, más los veo. ¿Es uno nomás? Sí. No, es un team completo su... ¿Solo vio uno? no son Es no un team completo sí. Son cuatro, creo que van con Gil y dos cerotes ¿sí? Ah, sí es cierto Va con Gil y uno tiene una uña pinta Sí es cierto, el otro cerote encontró el collar que estaba buscando A mí nadie también lleva tu guitarra. ¿no? ¿Sí? que es 55? ¿Qué le pasa? Creo que van para, la, para el punto que había marcado yo, en ese bosqueño, No se han Bueno. He echado un vistazo por ahí. Tenés disparos de ese lado. No, no escucho. hay gente aquí en el drop Detrás de la caja ahí va corriendo, estoy corriendo disparamos. Ya se fue Ya disparó. No. Se es me disparó primero Carro a la izquierda No no pido permiso Sopájar lucha ¡Ay! Carro, estoy viendo por sí. acá. El carro está dando vueltas ahí con él. Ah, estamos en el revés. de la izquierda también disparan. А я пробегал, там. Por aquí izquierda también había disparado Si, ¿sí? sí, lo sé De hecho creo que estos más que son los que se bajaron la luz no, no. están en las cosas esas Ya lo vi, estaba más allá al fondo uh. bien, Bueno, vamos a tener que empezar a meter ahí no lo veo empezando a mover. Sí, si, solo recuerden que aquí teníamos los que los del carro. Los de la derecha. derecha los escucho disparando. Ah, verga creo que lo veo. Si sí, están aquí nomás en esta pierna, No le disparo, ¿no? porque no sé por qué estamos aquí. No creo que ya se enteran. Ya. ¿El ¿Carro? ¿El ¿Carro es malo? ¿Quién es acá? ¿Conmigo? veo. ¿Ok? Lo reventa? No, no, venga, no, no, Ahora la mierda es como entramos. Entramos derecho por donde ellos están. Va. Vamos por el lado derecho bro. Ahí se están peleando los del carro. Se me está trabando esta mierda. Sí, pero es por lo del Facebook. Ah. ¿Qué me atrás, atrás, atrás, atrás, sí, sí, atrás. no abajo. Otro talegazo A ver si llega la de San Verga, la tiene Se pasó Si se sí, sí, llegó, pero se pasó Mira la... Si sí, vamos, si ¿sí vamos a entrar, Otro talegazo a la cabeza Vamos, vamos, el... vamos, vamos, bro. Sabes, bro. ¿Por qué no le disparan al que están las cajas ahí metidas? Sí, vamos. Sí, Mira, A mí siempre me claro. dan, vos porque siempre me dan a mí, vale, verga. ¿Dónde la caja no lo ven, eh? Y que se me traba, de hecho, no tengo balas del, del 733, 33, 42 en mi 30 en la DSLR. No, con este que falta. Lo veo en 105. Atrás. Hecho. Hasta acá. Hecho en el pedido, ¿sí? no. ¿El de atrás dónde, no, bro? No sé, solo disparo. Voy a recoger las balas que te voy a abrir. Tengo que recogerlo, si todavía no. Aquí tenemos a otro. Ese es el que nos falta, el que nos quedó del tío. Si, pero le va a salir la sangre. ¿sí? sí vas, no hay modo que se mueran. Yo no tengo humos. Como para moverme esas piedras de ahí, sería bueno. Yo no me quiero mover por esto de aquí atrás. de crecer hasta esa piedra si pudieras creo que estos es marcos los de la marcaste, ¿no? se están moviendo con los de aquí sí, si se movieron se movieron vámonos entramos esa, estos... esa piedra tuya está buena denis Tenés tener revive no ya no ya no, no, no, no, no, no, no. bueno. ah, mierda me preocupa el que nos quedó atrás todavía, Voy a ver. Uy, acá, con vos, Denison, porque no hay otra. La piedra se quedó fuera o muy, muy separada, uh -huh. bro. Yo no tengo cura, ya no tengo, curas, Está ya no tengo nada. Están de esas cajas. Sí, lo veo, en el morito. Se uno al muro también, voy con el de la izquierda siempre ¿también? Sí, es que no, no sé dónde está Se mueve el guile, un guile ahí Está afuera Está afuera todavía, está afuera el almuerzo El qué punto Tony? ¿Es alguien? No, no, no, estaba probando si está adentro Vamos a ver, este árbol, este árbol está afuera también Está asomando el gili ahí en la orilla. ¿Izquierda? No, somarlo, no por las cajas. Este árbol, ahí hay gente. Mírate lo voy. El este gili no le quiere asomar porque tiene AW Si le seguís disparando a se mueve por este lado y le disparo yo. No hay nada adentro, lo mató. Hay árvores adentro pero ese árvore está muy... ¿Cómo oh, van a ir la derecha? Derechos sí. de gil. Ah, oh, qué chat. No, me lo putamos en el corte en ese cero, Le cerró a ellos la zona. Sí, no. No, y el y ahí tenía un del nivel y uno no tenía ni miedo. Sí, hombre. Todo bueno. Sí. solo uno me bajé y el verbo de daño Dale listo a Ya lo he dado ¿Para dónde? Eh, huí traes todo el servidor, todo el servidor de nuevo Ahí solo, no sé qué venía más. ¿Por qué no caen conmigo? Me van a matar. Estoy intentando buscar la verilla en la partida pasada. aquí eh, pero pues ahorita no no lo voy a necesitar Querer. No, no voy a querer. Ahora sí ya. Vamos no a buscarla. Puta, Porque putas ofrecen las mierdas. Vamos a buscarla. Hmm, no sé si irme con... Ah, me voy a ir con armas del 5 va a estar otra vez, que pisos. ¿Cuánto solo el se va. ¿no? Eh... no, el que lutiá fue una de esas dos No, es ahí. no. no. ¿Vas a creer que no he encontrado el chaleco todavía? Hay uno del de lú. Mierda, no me Yo creo que el. Ah, la rampa... porque se me está trabando esta mierda. Espere, mi quiero ver qué, qué pedo de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo es que se trabe? Estoy no, bien, estoy bien. Ah, que. Ah, yo del 4. Pues sin creer. Otra del que ¿Querés la por sí? Más o menos. así la querés? Yes. Y en el 4. Vaya, voy, voy a ir con el careles que pisados. Voy a ir a algo rapidito, si me alcanza la zona me mandas un mensaje, ¿te? ir a buscar carro, ahí se... Pues si te sacaba, abrazo. pero donde vamos a ir Pero le puedes parar, va. Press. Come on. Bueno. No sé cómo hacer para que nos llevemos al Deniso. Hola Denis. Ah, más vivo, vivo, vivo, vivo. Que justo vino la zona. ¿Brahman? ¿Me marcan rota, por favor? Se sí, me cerró el juego. Ah shit. Pero de eran. Si igual vas en carne internet. Bueno también si sí, me crashó en la mañana. Si, de hecho estaba la, la notificación, brafa, no sé si la viste en el lobby que si sí se crashaba que probaras bueno si era mucho vamos verificar los archivos del juego y si seguía así que mejor descargaras el juego si me te pagarás 50 dólares por un pan oh, bueno. si se le crashea compre otra vez el juego se va a volver a crashear pero cómprelo <risa> este pan de 50 dólares de no crashó Pero ah. crashando. Mira, aguanta que ahora no rebota. no rebota. ¿Y no siempre hace esos saltitos feosos? No hay mi mano aquí tengo sí. video, papá. Ah, valió, verdad. Vale. No podemos salvar al 4 porque Brahan está desconectado. Pues sí, padre, vamos no a correr, intentar. Si teníamos que nos rushar, nos vamos. Oh. ¿Dónde están los majes? Sí, no lo veo. Lo vi corriendo, pero ya no lo veo más. Ahí está. De la casa, creo yo. No, no sé. No sé de dónde, dónde dispara. Bueno, hay uno ya aquí en el nivel. No hay nada del nivel. Me voy a intentar salvarlo. Ya digo que no te la juegues. ¿Será que no? No, nah, ya está muerto no. Ay, verga, ¿y dónde disparas? ese el otro? No, sé vamos. Ahí arriba. Ahí justo en la esquinita del almacén. Eso, acá. Ah, Ahí va. Hay otro adentro. En el almacén están los majeses. Ahí va uno por aquí abajo. Mirados. Un tiro me dio con la SLR. Y me bajó. No llevan mierda. Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo. No tienen ángulo ahí. No debe, no deberían. Yo le di dos veces la para levantarte, vamos, pero... Sí, yo creo que ya no, no funciona. Me Aquí conmigo. Tan rápido subió aguantado No se sé, venía corriendo. te dije que venía cruzando ya? ¿Qué puntería? Mira, es que solo sale justo a la cabeza todo. No, está mierda. Huele en la caca, tú, pero sí, A la par le cayó la, la granada y no lo mata. Aguanta. Las dos, mira vos si no lo matan. que me está jodiendo tanto Ah, la mapita, más ese como me cae malo. ¿sí? lo no estoy haciendo. A la entrada ya lo vi hay que ya tiene arma Que obra allí, que ¿Sí, nos ¿Se lo bajaron? ¿Hay gente afuera o son sus pasos? No, si hay gente afuera, los de. los que le estamos disparando a Daniel El, el barril blanco, vamos a presionar. Se metió ahí. Vale, ahí vale. Abril, otras Si te pones así, no me dejas disparar. No, no eso? Me notean crean bueno. ya disparo. Vamos a ¿Dos? ¿De el lado? Ajá. ¿Y otro quién? ¿No agarra más uno? No, no, no, están entrando por donde se entró la zona, ahí está. ¿Otro aquí? Uno arriba, uno arriba, bro. Está detrás de los barrios. Y otro entrando en la puerta, en la puerta. Fue enfrente tuyo. No mierda, en la puerta. Si no venía a salvarme No, ahí está en la puerta, ahí está en la puerta ¿Está tirando granada? Oh Oh, está tirado. Ay. Me piso Curate. Voy a morir por zona Yo tenía curas Está arriba, ajá ¿Me va a nada? No Cambia la M4, ¿no? igual está de balas. Hmm. Puta, solo cinco agarro. Puta, toda. Así, bra, esa barra, esa grada no te vuelve a chingar jamás. Yo sentí que pasó. se te estaba apuntando bien y se iban las balas a la sí, parada. Igual a mí me estaba haciendo igual. Le estaba disparando y solo sus balas pasaban por pues, a través de la de la, de la mierda esa. ¿Cómo no, ese mapa no me gusta? Sí. Yo me dejé matar porque no me gusta ese mapa. Sí, yo tengo igual Dije, este mapa, chis, me mato. Dije, este mapa, chis, me mato. No puedo patear. Porque siempre dicen mi nombre, ¿pues? Oh, es un de enfermo, amigo estás gringo, Se va. Me miran canche. Dijo Tony, sí, que se, sal se salió, va. Sí, fue a la casa y se fue a la verga. Sí, le caí mal <risa> Un puto. No me cuento, no me cuento, no me voy a dar Un chimozón otra vez Ah, otra entonces... vez ¿Qué dice Braham para allá? De esta bolsa Bien, bien, bien, bien. No sé si venimos con gente. Te veo. Los veo ustedes dos. Vuelta. Otra vez todo el servidor? Sí, voy. voy cayendo acá. Y ahora no voy a Uh, mochila y AKM Tiro esto, agarro esto, agarro esto Y pongo esto acá y acá, así Globo. Tenemos glabito. muñeca ¿qué tiene tu muñecos? Se queda para ahí no corre La mía como que se en las puertas cuando va a entrar. que está gol la mía. ¿no? <risa> Como no, que se le laguea a la mente y se lo voy a correr. <risa> ¿Necesitan culata táctica? Bueno porque yo la voy a agarrar Mira el 4 Tan peor Mochila no, ultra táctica están, están obligando a ir con M4 Si sí, a mí también pero no Voy a desistir No si voy con M4 Dejo acá cosas de mi 4 entonces No tengo Que Aquí dejé m4 y mini completa. O sea... Completa porque no la puedo dividir, vamos. Pero no es que tenga archivos. Tengo otra por 4, veo una... Vamos a ver. Mío Mira esta, es tuya Es Averil No, esta Por lo menos cierre que me vuelven tan cierre Uy, por el no con una por No, Brahan Brahan, no quiere ni mierda, no. hombre, que no entendés Bueno Vámonos. Ah, va ahora sí ya se te, te escucho, brajo. No, se lo no estaba hablando. Ahora. Igual no quiero ni mierda. ¿Sí? <ríe> pues no. Así, bueno, así es, les ¿Sí hablo y cuando hablo Tony me chinga eso Mal. Verga, si ¿sí no has hablado, braja. Toma. Va que no, Denison. Sí, por eso fue que dije, nada, que no quiero ni mierda, hombre. Bueno, por aprecio. eso digo, apenas hablo. No, no, no, no todavía me chingas. Todavía haber dicho, hablo un vergo y... ¿Y ni me chingas. No tengo a decir nada. Va. Qué ver... Tengo Beril. Justo cuando dejó la cosita roja. que mierda. So, eh, ahí donde había marcado la cuatro hay una vertical arriba eh, pues. no. no son de la marcas, así so si que... Si marcas, si el mapa. Pues voy para allá. Ah, la repeta está la mía. Igual voy para allá. Igual e, bueno, esta está la mía. A la mierda, a mi mierda, a la mierda. A la mierda, misma a Está puta madre. Mía, pero... ¿Qué te pasó? Si no quiere poner la empuñadora, la no le digo. ¡Fu! Uh, encontré otra. Gracias por nada. así <ríe> <risa> eh, necesito SLR, ampliados. SLR, SLR aquí, por ejemplo, no sé si la ibas a usar. Estaba diciendo que te gusta. Yo necesito ampliados y almohadilla. Ja, no me pegó, puto. Ah, motita. No sé cómo están ustedes, de chivas, pero nos podríamos ir. Yo voy, ahí voy, vamos por Lo importante es que hay salud. hay salud, hay salud, ¿ah? ¿eh? Y así va. <risa> no me falta un empleado, sino una almohadilla y igual? un compensador. Yo igual. Vamos. Compensadores y... y cosas. A mí lo que me hace falta es matar gente. Te mato. No. Mira, te la veo, yo había agarrado una pistola y no la agarró. Puede ser el moto güey. No, seguro. Ah, bien, caramba. Ah, güey, yo la hago mierda, por favor. Baneto. Ya nos podemos muerto. para el otro lado pendejo? ¿ah sí? para el otro lado <ríe> <ríe> eso es un tremendo pendeje vos No me siguen a mí que vos también vos también la gorda esta ¿por ¿sí? <ríe> Porque vos ibas adelante? ibas liderando la caravana ¿soy yo Esas estas mierdas? se manejan derrapadas rapadas. <ríe> me así voy yo ¿no te Mira, mira, mira, mira, mira, al árbol ¿Qué de lado venía manejando yo? Eh? Bueno, papi. Vale. Vamos con el carro ese que está ahí Sí Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, Otra vueltecita me faltaba dar vueltas? No ¿A usted le falta está... ¿no? Y a mí me falta dar vueltas, dijiste vos Dice, dice, hasta el pino hice, ¿no? <risa> <risa> <risa> es que de puta ¿no? <risa> La que no sube este carro ¿no? Vale, verga vas a de mierda <risa> medio carro vas a llevar al final para <risa> que los carros no se destruyan porque si no ya solo llevaría la ruedas. cabrón no sé para dónde estamos yendo supongo que a la bendita no más zona ¿eh? ah, te estamos siguiendo Pero, ¿eh? si quieres sigue sí, a la bendita no. solo despacio Denis, que más, ya, ya agarraste más, más adelante aquí en estas casas? Bueno, esta, güey, aquí me frenó un arco. Va. Venga, es una roja. La mía es amarilla. Sí, la mía también, pero ya sabes. Nos quedamos. Gente, en estas casas, en el techo. Pues andate porque yo no fui. Se lo va bueno, se no está disparando a mí. Porque si podía, los podemos matar, pero yo ya me fui y todos no. Es uno solo. Vamos a bajar. Ahora. Bueno. Con los regresos. Ten cuidado. Ya se escondió en la casa. ¿no? Simón. Está de mi lado. Se cayó una bomba en las patas. atrás del camión, lo mataste. ¿eh? No lo veo La a matar el motor, el también No lo que hace la malotada por gusto, se ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso es por llevársela de salsa cuando no tiene ni tacos A ah, mí ya tengo gas. Voy 35 a echar. Balas ¿De, ¿De quién? No, del otro, ¿no? ¿A ver qué tiene? No, hay me... okay, más balas de M4 con M4? Mi casco del uno. Yo no pensé que tenía rojo, ¿Qué cosa es esto? Voy echando gasolina a mi carro. Ay, ¿quién la tiró? No, no sé. Sí, <ríe> Cero, tío. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. ¿Dónde dejé mi carro? No, no perdí, perdí mi carro. No, no sé dónde lo dejé. Lástima, Yo ya me fui a la mierda. Arriba por 300 ¿Te llevo a ese carro o a otro? October, o, o llevame, o no sé, Ah, Ah, no, está por salida. No, llevame de una vez Get me right. Así es, y lejos. <risa> <risa> Disparos atrás. Vámonos, que estamos muy lejos de eso. Bueno, no, así es pero... sí, se agarras, pero... ¡Uy! Pero es otro carro? Siempre déjame aquí Déjame en ese carro, sí Venme abajo del carro y no corren en la mañana que queda bugeada Yo creo que a estas, que dicen ustedes? Están fuera ya. Pues pero. Están casi adentro. Así esperamos al que disparó allá atrás. Que disparó fuera, esto. Ah. Puto inicio. Tengo me sentado Un pedazo de culo. ¿Paso de culo? Ah, culo completo o nada. <risa> <risa> Aquí hay otro carro. Abraham, por si necesitas cambiar por gasolina. No, no pago? Sí. Estoy viendo a dónde podemos ir? ¿sí? O nos podríamos quedar acá O aquí ¿Aquí? ¿Cuál? Ah bueno Entonces no se quita mi marca Ahí está. La verdad es que no sé si es buena posición o no, vamos... Es más seguro que no, pero... Pero pues... Por mí esto es... Spyrenison, te voy a decir okay. Viendo en bodega, Spyrenison eh, En la bodega no veo a nadie Ay. Ahí tu carrito pues, lo pueden disparar Ah, en bueno, todos lados lo van a disparar No van a disparar en el carro? No me no pueden agujerir a mí Si no caigamos de una vez a estas casas, qué pisados ¿Qué dicen? No, no, no, no. Sí, estamos en un agujero. Seguro. ¿Cómo es que hacen que cuando abrís la mira, viste que del factoral viste que te aparecen 100 metros? Si, ¿Sí, si ¿sí te parece eh? Si, sí, cómo como hacen para aumentarlo lo de Maldita seis, justo recarga La a moverla eh, con el... Up page y down page y no sé qué page es eso, del reg page y up page Ah, el repagio. Ajá. page Mil metros Eso es para que el punto que esté en medio, decido sea el... La verdad el, es que no el, sé, el Brahan sabe cómo funciona eso, yo no... He intentado y... La vez pasada me explicó y esa vez pude y ya después se me olvidó cómo era que funcionaba resumen sí <risa> Así es. No es...? Serás.. Serás Einstein. No sé. Era el papá ¿no? ¿Sí? El papá Einstein. Sí, yo le no enseñé lo que, hizo, lo que sabía ¿sí? decir. Venía Mira, aquí hay uno de azul, mira. Disparo. Aquí viene. <risa> me viene a chocar, no. mira, me viene a chocar Mira, mira Aquí en la orejita esa casi pues, No sabía que mira me venía aquí. a chocar Ay, puta. <risa> Pisaste caca, brajo No, no te he pisado. ¿eh? Ahora sí, de ahí atrás ¿Vamos o No, No, no, no, no, no. ¿Aquí o montaña? Uh, montaña, me ¿Es Esta montaña Ahora vamos a ver el puto que me disparó ¿Dónde es que estábamos nosotros? Se me olvidó Aquí estamos no, nosotros, ¿no? Sí. Con ese. No lo veo yo. Supongo que está aquí en almacén. No, tal este, el otro lado no lo No, yo porque ese que disparó cuando veníamos. Ah. No. Creo que era un voto. Pues, pero. ¿Voto o no voto? Le quiero disparar. Eh, avioncito en 35. 30. No. No, no. de gente no No, pendeje el ghillie, el killer o la avioneta mierda esta. Ah, ya la vi. Puta, choco Ah, sí, punto azul iba subiendo. Punto rojo. Por sí, yo, no me lo he podido hacer, poner a hacer cuentas, pero no tenía cuantos metros. Pero... Si te hubieras ponido a hacer cuentas, mejor. A ver, si están ahí, Vamos, no poner a hacer, no hacer cuentas. Vale. A raíz cuadrada. Están ahí, ya estoy aquí, Serían el 100. Mételo ahí, mira. 200, 300, 400, 500, 500. Tu carro va a valer, vos, vos Nissan? Ya sé Lo quito ahí, ¿no? Sí, tres 500. No, bueno, uno está más arriba Vamos a dejarlo en... Sí, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Están arriba del almacén. Sí lo veo. No, sí. Está bajando la viento. Sí. Ni una, en Julio Nos. Ahorita de estar al la puta ¿Por qué nosotros? <risa> Llega la bala, pero no le da Puta el carro, el carro también está. Ah, bueno. Ahí vamos a ir a Punto María, Deniso. Tu carro está aquí atrás. Fuimos, fuimos, que wey. Que está bien dejar esta montaña, tú. Sí. poner cobertura porque si no. Ahí los veo todavía están arriba de la montaña en acento. No sé si yo le di o alguien más, pero... ni de donde están andando. no, cabal igual nos va a pasar cuando nos agarren la espalda <risa> <risa> ya se me lo tareguaron lo, lo taleguieron y le, le disparé yo también y le pasó por encima la bala veo un carro a Punta Mario moviéndose el carro celeste va a pasar por la carretera de ese lado No, va ahora a pie Punto Mario Un vergazo Otro vergazo, otro vergazo Tres tres a un P Ese me va por acá a ver si se mueve por zona tiro humo ya, va detrás de la zona hay eh, ve se, se fue acá a Punta, Punta María Azul hay alguien oh. ahí en ese punto de ahí no sé si no piado pero no ok estoy tanteando pero no eh... importa muy adentro es muy medio déjame ver Ahí está, vamos ahí. Ahí está, ahí está. Vamos. Ahí iba, ahí iba a apuntar, <risa> yo Aguanta que mi carro no sube. No arriba, sí, no hay arriba. No hay arriba. Recuerda que traíamos uno en la espalda. Bueno, pero un gran vergazo, ¿sí? ¿No, ¿no? No me marca. Un sé cómo me está comiendo, pero siento cómo me saborea el cerote. Hasta siento que no sea <risa> ñam ñam ñam ñam. ñam. grasoso el cerote? Sí, huevo, seco que. Ay, a la verga la dieta, dijo. <risa> <risa> No apuntar, es que se mira como que alguien está ahí para. Lo voy a alejar un poquito. ¿Vos sos quién? Pero, pero pues sí. Rojo. Ahí hay un azul. Eh... Azul, rojo, azul, azul, azul, rojo, azul, azul, azul. azul. Ahí hay uno. Ah, si sí lo veo. Ahí hay dos. No. Vienen entrando. Desamparo. Ya nos vieron, aborten, aborten <risa> En la montaña en 325 ya, no, ya. No, no, no. Ajá, ahí, ahí no, no, no. Más al fondo Cuidado, Brajo, no te quedes ahí parado así Mueren por zona, mueren por zona, mueren por zona van a dar muriendo por zona esos cerdos Uy Vamos, a vamos al siguiente punto. ¿Este es en zona o no? Eh, sí, aquí si montaña. Aquí ve. Sí, sí, sí. eh, mi punto. Vamos a mi punto, Mario. Todavía no tengo carro, Ya Ya ya Tengo que cuidar que yo vamos a estar... Tengo que la altura, ¿sí? deja, ¿sí? Ya no tengo más Aquí está, brujo ¿Es uno solo? No sé si ¿Es uno solo? Sí ¿Tiene un trato este de rosado aquí? ¿Punto amarillo, o no? Sí, por ahí está No exactamente ahí, pero por ahí está ¿Esto más que viene en su vida? No veo pero... Pero necesitamos zafarnos de este, Niso. Contra el ahí. Se quedó bien, Está muerto. Ah, va. Intentamos acabar Los de mi lado, ahí. Son dos. En pequeños pequeño de nivel No tengo roja, son... Nosotros somos tres, estos son dos. Falta uno más, uno solo. El que está arriba. Faltan tres. Sí, sí. Arriba. Sí o no? Dos. Faltan estos dos aquí. Okay. Son estos dos Ellos tienen mala la zona, entonces... nos queda uno. Buena. Ahí. Sí, ellos tienen que entrar, así que no, sí. no rushamos ni nada. Solo esperemos nada más. Sí, porque la zona nosotros la tenemos aquí abajo. ¿eh? Aguantemos, ah, aguantemos No muestren cabeza, no hagan nada ¿Quién tira los humos? Okay, okay. La wea es que ellos tienen que bajar o subir Ya sea que bajen avanzaste? o suban Sí, sí, avanzaste sí, sí. ¿Al uno? Sí, sí, se lo da. Abajo ese ¿Solo que la han arrojado? Todavía. Ajá. Ella está muerta, ya, ya él lo sabe, él lo sabe. Estás morido, crack. Cuidado. Cuidado. Me lo dejaste tengo que te voy a matar uno más con un holográfico. Gracias. <ríe> Eso será Esa Es una misión, ¿no? Perfora la, la nalga. nalga. Cientos mil de año y una, una muerte de un par ya viste que y yo tres muertes y dos. Ah, entonces solo te ayudé, decimos... No hicimos ni mierda. Estrategia, papá. Estrategia. Ah, me dieron las cosas que Ah, sí? ¿sí? Déjame ver a mí. Oh ¿No? A mí me dieron este, mira. Por salir. Ah, Abraham ya lo tiene, ahí estamos, ahí vamos. Abraham hasta tiene el pantaloncito ya, mira. chica, Abraham. Tengo las misiones de diario otra vez. Oh, Está bueno. Y le hemos puesto oh. Oh. <risa> <risa> <risa> Vamos a Valle traes todo el servidor o no? Todo el servidor. Pero... Ay, Dios. Voy a la iglesia. Bueno. Eh, ¿Qué la iglesia vos? Ah, ok, ok. ¿Quién es Punto Amarillo? Yo. Bueno, voy voy a mi Punto Amarillo. hora de carga Uh, -huh, vertical Eh, Winchester Tiro esto No, tiro esto Puedes creer que había una mini Sin mal... La verdad es que sí no <risa> la mini y Solita es sin <risa> De este por un, una por cuatro para quien uh, Quiera, quiere no Si sé. ah, sí, no encuentro nada, voy yo por ella No quiero ni mierda, ya tengo el <risa> Uy, uh, mini Mini, eh, bocacha Esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro Esto y esto lo agarro Aquí agarro esto Chalequito, caro chalequito de culata, ok. Ay, quiero culata porque la, esta de mi larma necesito. Oh, tengo una gracias. Bueno Ah, si ganamos pollito Ah, yo no puesto que ganamos pollito Voy a poner que ganamos pollito Pollito, pollito, pollito un poquito. Me seca para avanzar. Qué estúpido muñeca. Otro por 4. No, tengo por 6. Bueno, oh, no, no. No están obligando a mi Ah no, ya no, ya no me están obligando, ya me combiné A, a mí nadie me obliga no, Amin nadie me obliga <coughs> Estoy independiente perras <risa> cómo tirar ¿Cómo es Me vuestro No te mira ¿Me tiraste eso vos? ¿La cegadora oh, bueno, no está? No, es que no ¿No? ¿Tiraron una cegadora aquí conmigo? ¿Tienes a alguien? No sé Yo no tiene nada No llevo no. ni cegadora porque vea ¿no? Bueno ¿Quién de ustedes dos quiere una? Mira, el 6 ¿Quién <coughs> ¿Ah? 4. ¿Vos sí, bro? No De hecho, yo una aquí también, ¿no? Ah, pues la voy a tirar Aquí ¿Sabes qué? La voy a llevar y me pela Y tiro la mira y ando con la, la de 100 armas con mira el 6 que pisados Así de loco ¿Quién lo no te ya a a por todas las casas esas donde estoy pasando yo? Bra Eh, A Eh, Alaran, ya viste hasta dónde nos cayó la zona ¿Qué más? O sea, no un poco más, más lejos oh, esto, esto me lo llevo Quítate Un que no he encontrado Hmm. mira el 4 bueno, escarele mucho el 3 si no la querés la agarro yo ¿sabes? Agárrala, no no la quiero qué es una jeringa arriba ¿no? me preguntan esto qué carajo estás en mi edificio no la pregunta las preguntas preguntas son esas preguntas que, que no me dejan dormir con la noche ¿sabes? qué estás haciendo en mi edificio Ni siquiera me vas diciendo que he encontrado, sérate mínimo de esto. Le dije una mierda de estas, una de jeringas, ahí abajo. Accesorios, sérate, ¿qué quiero, Jerito? para que te la ensarten las nalgas, porque lo contrario no me sirve, ¿no? ¿Qué quieres R ahora. Ay, sí, braja, te quiero. Alargate de aquí también, no, No voy yo, Mierda. A ver, aquí también me mi Está la mierda. Morite. Moshite, oh, estúpida. Eh. Tercer nivel hasta arriba de. No. Ah, no, no, ah, sí, estamos, puto. Así estamos, ¿eh? Me reboten, dejé Quiere eh. No, ya llevo. Eh, no, yo también ya llevo. Eh, no. A mí lo único que me faltaría sería. Vamos a ver. Arrojadizos. Eh, una... un compensador. No me caería mal. A no. mí aquí hay M4. Me lo va a llevar. Ah, no quieren nada. No, no, es que no. ¿Otra, otra bebida me lo voy a llevar y me echo una bebida que pisa. Vas acá, lucita muchacha. Okay. Okay. ¿Quién necesita balas del 5? Tengo 420, no sé si llevo más. Yo no, yo no, no me cae. Uh -huh. Voy del 7. Tengo okay. una pistola de 1. Eh... Un no, y ya dos zumos, dos pistolas de humo alguien Yo tengo tres humos Voy a llevar otro por si acaso ¿No nos vamos eh Tenemos que caminar un vergo para la zona No, es que tengo carro Voy por vos y luego paso por los demás Voy. Para estar viendo el.. Voy el tan de que, te, que te diría que mira que nos quedamos ahí. No voy no, yo comprar. Sí, dos y dos. Okay. <risa> Marcate de ruta. carro más adelante ¿Ya lo agarró más adelante Sí Vamos a los cuatro porque nos sirvieron Hay otro carro más adelante Sí Déjame en este ¿verdad? Más en eso? Llevas retraso va Mental No qué? <ríe> <ríe> Cuidado <risa> ¿Qué puto? puto poste ya, no, mierda, ¿Qué casco? es? ¿Qué es? Estaba viendo a Braja cómo se chocaba con el poste, lo vi que te topaste. Estaba viendo y no vi que venía también. <risa> ¿Qué putas se te puso? Se te puso al brinco el poste. Lo, lo tuviste que poner en su lugar. Cabal. Oh. <risa> dijo que putas poste, que putas poste. Chinga tu madre poste, le dijo. <risa> Venga, solo a mí se me daba el carro casi vuelto ¿No me agarrabas? ¿Con el cuatro? Sí, por donde sale el cuatro. ¡Ay! Me da chapa, me da chapa. Vamos, vamos, vamos, vamos, no te quedes. Bip, bip. Creo que me gusta más la casa donde fue a parar el 4, ¿verdad? Si, ¿Sí? Pues aquí quedémonos. Me gustan, gusta Braham, Braham. Wow. Casa con el 4. Qué gente. esquina de donde yo pasé? Sí, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí están los cuatro. Aquí están tres. Ahora me disparan desde lejos. No sé dónde me disparan ahora. La montaña creo yo. Maldito ese. Pensé que estaban más lejos los, los enemigos ¿Qué putas? ¿Por qué lo dejaste? uno bien Oh No se escuchó vos ¿Aguantas aguanta. Sí Yo que sí ah, Si no a... disparan los putos de la montaña, que los de la montaña me remataron vos sí. Solo me acuerdo Voy, voy. Ay, hija de puto, me pones Sal, nervioso. Oh, me pones nervioso. ¿Para ¿Esa granada? Esas manjas vinieron a rochar. El 4 estaba en la casa, escondido. No te, acuerdo, te voy a decir a decir. ¿Cuál 4? Eso, no solo no puedo subir aquí lado de... Ahí de ese lado te lo vas a encontrar Joder En W, bro Se te activan los hacks que hasta el avión apuntas yo, yo también pensé que era un carro con gente <risa> Cuidado Dado derecho Puta ahí me dispara otro de Lego Tiene así por ahí Lo toqueo, lo toqueo bueno mueta muete, muete desde el de la montaña mira, ahí te mira ahí te mira ahí está mira Me estoy moviendo ¿qué piensas En la montaña es eh, mejor dispararle para evitar que le dispare el... No, no, no, vos no. curate, Yo voy con este humo no el derecho Todavía aguanto Bajo, bajo, bajo déjame, déjame. Ese cerote que estaba disparando ahorita a ustedes es el que me remató Basura No puede ser ¿Y quién disparó eso? No, no muero. No, Draja, solo te quedan 31. poste si aro les da la vale enverga. Ya no lo vi. No ves corriendo en el árbol al lado derecho en la montaña. acá sí sé sí. pues eso ya los mataron si no voy por esas ratas van a darte tenían la altura malditos ellos se, logra ellos se lograron recuperar el que les habíamos noqueado los dos. ¿eh? Si no estamos pisados nosotros. Mala suerte. Bueno. Bolsón. Ya ganamos una Lo oh, no, no menos Fue productivo el día eh, uy. Va a ser en serio. No, a saber de qué está pasando? Está <risa> pisados. Si sí, caigo arriba y no hay nada. Y sí, me quiebro las patas. A la aguanta que de dos niveles, mira cómo me quebré. Qué cosa. Huevos. Добавил mm -hmm. mm -hmm. No si me los imaginé pero escucho los... ¿En serio? No. ¿Más o menos de qué lado? De atrás. Sí. No creo que me los imaginé. ¿Puede haber sido eco tuyo? Creo que sí. Siempre estate pendiente no va a ser. Ya tengo. No, no, no, no, no, no, no, no, no Bien, balita, necesito. Otra vez. ¿Esta muñeca qué onda pues? Solo está cayendo de un nivel y se está quebrando. A la frágil hoy. Sí. Ahorita ni siquiera dispares por chingarro que me vas a matar. <risa> ¿Qué pasabas, muñeca estúpida? Oiga, sí, se van a punar en Twitter. ¿El qué? Se van a funar en Twitter. ¿Por qué, vos? No, sí, la, hubo una época donde andaban las... las ya tú sabes, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, estas que salen a marchar así, las pendejas que no tienen aquí a su casa. Ay, ya Entonces, esas funas van a... Buena... A, a, a los streamers, o ¿sí? en Twitter. ¿En serio? ¿Para decirlo sí. así? Sí. Pero como que los estuvieras insultando a ella, según ella. Estás insultando a la mujer. Las pendejas! ¿No estás quebrando vidrio, no? Sí. No? Así es, Javi. Tengo buggy y carrito. He visto un ampliado por aquí atrás, no me acuerdo. Oh, mira. Bonita la skin que me regalaron. ¿Cuál skin? La, esa de la Beryl. No. Está chigona Hablando de skin, ¿qué arma llevas? Eh, Beryl y SLR. ¿Querés compensador? No. Ya tenés. Eh, no, pero la verdad es que la SLR va muy... Va mucho bien con, con el comercial. ¿Y la VR? Ah, también, la VR la tengo como tal. Ah. Buah. Pendeja, creo que hoy está pendejando. No, ah, no Vamos a ver cómo Está la Ok, okay Buggy. Veo un carrito de estos. Rápidos. Cuatro. Sí. No, no sí, esos son una mochila de en tres. ¿Encontraste? ¿Ese es el mío? Ajá. Voy a llevar nota ¿Tiene mochila que yo llevo? La puerta que compré en la tienda, ¿no me Simón. Con las tres mochilas estas de... de feria, creo que eran. Ah, no me acuerdo. Creo que eso, no creo que sí no, por eso. ¿Por qué vas? En el donde casi ganábamos dos ¿En serio? No me recuerdo, no, ahorita aquí dicen Vámonos los dos en un solo carro. Sí, si, caemos hasta acá de una vez no, no la no la no. si, sí, carretera, ahí vas a encontrar la ruta no, no sigo toda la carretera no. pero más adelante ya te desvías y ahí vas a encontrar la ruta La verdad es que yo no noto nada, yo lo noto igual Aquí va sin nitro, y luego cuando presionan el nitro me pueden como un jalón, ¿no? ah, no, no noto nada ¿Ahorita que voy a acender esto? ¿No se ve? Tampoco No ¿Quieres tocar el video? no lo Porque Es tu audio 8.14, así qué se pasa habían disparos, yo no los escuché No, el, el, el, el, el que te digo, el cambio que hace El cambio yeah. que hace cuando lo llevas con mito. Es que iba musiquita Creo que escuché carros, ¿viste? Si, sí, los carros van a... Ahora atrás, Se fueron por atrás Al lado contrario yo. tenemos que, que sacar el modo pro porque somos dos ¿Sí? bueno, tenemos drop al lado izquierdo que creo que hay gente ahí si, pero lo están Y va otro carro creo que desde aquí les vamos a desde las casas de marco ya tienen gilly. ya se están yendo le No veo. ¿Qué el relajo el que se les arma ahí o sea? Voy a la casa aquí de donde ves. gente de algún lado? Sí, ahí estaban parados. A que no lo marcó, Pero por ahí por la casete. Espero uno de buenos tiros. ¿no? ¿Quién es esta piedra y Sigue detrás sí. Tírate, ¿por qué me marca que no me puedo tirar vos? Sí, bueno ¿no queda? Sí, a es que estoy tirado en el atrás? suelo He hecho un carrito otra vez sí, Hay lo que tener el rock, Ahí está detrás del árbol, le dispara a la izquierda A la izquierda Puta estamos rodeadísimos Me bajo de bueno, acá Tenemos... tenemos... Sí. Sí, sí, tenemos acá Sí, pero me bajo porque si no Ya me vi yo ahí enterrándome los ciclos. Ya, ese fue el del drop. Viene uno derecho y otro izquierda, carros. Yéndose por atrás. Y este de acá. Ahí va hacia la carretera. Veo un tiro en la cabeza ahí. Bueno No pincho los puta po***** Ahorita por lo que estoy viendo, la SLR esa cuando la llevas completa con un silenciador y por ocho va a... sí. Lo que sí estoy viendo yo es que la zona nos está quedando lejos y tenemos que movernos. Sí, bueno, ya nos quedamos sin carro, que nos pinchaste he cero. Vamos bueno, a tener que ir a pata. Vamos. Sí, no sé. sí, hombre. Yo pensé, eh, dije, ahorita nos vamos a pelear contra los, los de los drops. Sí. sí, pero recuerda que el drop es el centro de todos esos. Por aquí pasa un carro, así que tener cuidado. ¡Ah, la verga! Se me está trabando esta cosa. rollo no, si querés es que veo como estaba parado en medio de ah, la nada se fue a la puta ahí de verdad que estás ahí bueno pues amigo mío cuántas tiras quiere el gil ahí está metido se metió con bueno bueno pues... ¿Tienen un bug ahí, pinchas. No puedo, no, no, no lo tengo ahora la vista Por va de la casa? Sí, sí, ahorita que vaya el buggy ¿Se corren ahí? Verga Detrás de la pie Detrás de la pie Ok Ten cuidado, vamos ahí. A ahí hay, hay, hay el... tres tres detrás de esa piedra. Vamos, vamos, vamos. Creo que van a poner clo. Vamos. Por eso se encontraron con otros. ¿eh? Simón, ahí estaban llegándoles. daño no viene, no quedas, A huevo. montaña, digo yo, si corres ahí a la casa nos van a pisar yo estaba rascando en medio de la espalda por eso no podía cambiar de dirección que recordar que hace poquito escuché disparos por acá y que había pasado un carro. Igual creo que estos van a venirse corriendo porque les pinché los carros Si sí, el buggy también está pinchado. Si sí, se sí, sí, lo pinché yo, por eso que escucho los pasos no los escucho aquí hay uno muerto ¿Me arriesgo a yo ir no, no, no, porque tal vez tiene balas porque necesito balas del 7 de este yo igual yo 150 tengo solo tengo 500 Puta, llevo 14 vidas, ahí está. Dámelo, dámelo, dámelo. Creo que la cara nos aguanta. Sí, sí, sí, sí, vámonos. No mejora nada. Solo no te vas a chocar para que no explotes, Dios. Bueno, que. Un choquecito me va a explotar. Te me bueno, que me... ¿A ¿Qué? no le podría esperar. ¿Aquí piedra? Sí, sí, sí. Me corté un poquito, pero... Mira atrás, vamos a buscar atrás. Sí, no, no, estamos bien. De hecho, la piedra está de huevísimo. Recebe vida, yo, yo. Sí, no digo Sí, Veo carro. Gente. Bueno, yo no lo olvido en el carro, en el carro, Punto Amarillo Los tres están ahí uno, uno un poquito más abajo Ah, la harán aquí atrás Humo, humo, humo Pero No te pongas, no te pongas Permite acá, ahí ya no termina Me tiene humos en la espalda sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno, bueno Yo no lo veo de dónde ir por. No, está como en 150 más o menos Tenemos que irnos Ya lo, ya lo vi saltando, ahí, ahí. Marta, ahí. ¿Lo mataste? Sí, man. vamos. a lootear las balas, ¿no? no. Vamos rápido. No. Bueno, Uy, no tengo la prueba. A que qué tiene. Se va a agarro el, sí, el, el, el 50, y vas a darte los 80 igual va los que no vi no, si tenía llevar tanto No, no. vi si uno, hay uno. no. No, no. mierda, no. uno, hay uno no. No, ni por para... Dale, dale, dale, dale. que vamos a encontrar gente por todos lados así que vos dale aquí vamos a parar pero... vamos bueno, este a carro no en tenemos gente atrás creo que no zona esto ¿no? estos no no no aquí atrás atrás de, de zona los veo ahí están en esa desapiada tienen para acá zona y otro Prende, prende la gurulina. Muerto. No, no pasa nada. <risa> Maldita sea. Bueno, yo creo que le dejamos por acá vos. No pues. Juegamos mañana. Bueno, vamos a ponerle, le voy a cambiar el pelo esta pendeja. <risa> Adelita. Olip. Olip.